Filosóficamente Isaco creía en el destino Un fenómeno de persona y un fenómeno de músico Pone una nota y decís, nadie, nadie pone esa nota como Isaco. Es como, sería casi como un troilo Llegó Piazzola, Astor Piazzola, y le apuntó con el dedo después que tocó y sacó un tango. Y le dijo, este es el mejor bandoneón que escuché hasta hoy en Buenos Aires. Yo me mato arriba del escenario tocando el bandoneón Y saco bien y pone dos notas Y nos mata a todos los músicos y a todos los bandoneonistas en ese momento Venía pianísimos, crescendos, agudos, gravísimos O sea, no te aburría el tocando solo <risa> Siempre Isaco está presente. Siempre. Donde hay un chamamé, Isaco está presente. No sé si está valorado, viste, como corresponde. Porque tendría que ser, eh, qué sé yo, Gardel. ¿viste? <risa>